Eh, yo leyendo porque después quiero hacer la, la edición entonces les pido que cierren micrófonos para que yo haga mi video y después voy a pasar a, a, a la edición a ver micrófonos cerrados pues voy a quitar yo la, los audífonos y empiezo a grabar me voy a tomar entonces dos minutos y medio voy a empezar aquí con la luz trataré de hacer el mejor arreglo